Descubre el lado más salvaje de Madrid. Por primera y única vez, disfruta del Rey León, el gran espectáculo de Broadway ahora en español. De la mano de los creadores de Los Miserables y gracias a una innovadora puesta en escena, podrás transportarte a la sabana africana. No pierdas la oportunidad. El Rey León, el musical que conmueve al mundo. Desde el 21 de octubre en el Teatro Lope de Vega. Entradas ya a la venta.